Desquició al hombre en sus relaciones con Dios, en su equilibrio en todas las actividades. Pero donde ha tenido más humillaciones y derrotas es por el recto dominio de su cuerpo. Ya en sus orígenes, los hombres se apartaron de Dios por la corrupción de la carne y sobrevino un castigo universal, el diluvio. Sodoma y las otras ciudades de la Pentápolis se alejaron de las vías del Señor, pues sus ojos se habían vuelto a esta clase de pecados. Toda la historia está llena de crímenes por el pecado impuro. Hoy el mundo se encuentra en la orgía del materialismo. Los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, han hecho la revolución del pecado contra el sexto mandamiento. ...y el aire pestilente que producen, ha infestado el santuario de la familia, la juventud y la niñez. Hasta la vida religiosa y el mismo sacerdocio, han sentido el flagelo de este cáncer mortal. Solo tú María, te viste libre, única en la historia de esta plaga. Concebida inmaculada, cautivaste la mirada de Dios que envió a su Verbo Eterno, para que por obra del Espíritu Santo, tomara nuestra naturaleza humana de tu carne y sangre virginal. Mira con bondad la niñez, santifica por tu divino Hijo el matrimonio, la vida consagrada a Dios por los votos y el sacerdocio, para santificar el mundo. Gozos a María Santificadora.